Muy buenas, hoy te voy a enseñar los fondos de escritorio de Linux Ubuntu Vamos a ir a nuestra configuración Y luego que estamos en configuración le vamos a dar a fondo de escritorios Estos son todos los fondos de escritorio que, tra que, que trae el nuevo sistema operativo de Linux Ubuntu 22.04 te voy a ir mostrando todas las imágenes como quedarán en tu sistema operativo. I'm sorry that I didn't hit you back when you call my line. How did you even need to talk? Or you wasting time declining all your face some calls? Cause you're not my vibe, but oh just let me go to sleep. Someone get high with me. Yeah, cause I'm running on money.